Fueron apresados Alberto Matos Ruiz, de 33 años, Mario Contreras, Abreu, de 40 años, residente en el sector Villaguana del Distrito Nacional. Al momento de su detención se le ocupó 115 galones de ron falsificado, fundas negras llenas de tapas, sellos de ron carta real que transportaban en un minibús marca Suzuki color blanco. En las próximas horas los detenidos serán puestos a disposición de la justicia.